Yo soy partidario de que hoy la nueva constitución tiene que establecer eh, ciertos principios que se carne en eh, futuras legislaciones mucho más específicas, pero al menos el principio tiene que estar eh, plasmado en la constitución. Y de cara a una crisis global eh, del capital que eh, se arrastra hacia también una crisis ecosistémica, es necesario incorporar principios donde eh, la relación entre el ser humano y la naturaleza eh, tengan otra visión distinta a las visiones capitalistas que solamente eh, rentabilizan la extracción de materias primas o de recursos naturales. Creo que allí es importante eh, considerar que eh, la naturaleza en sí también puede ser sujeta de derecho y desde ese punto de vista también ser defendida incluso eh, en tribunales eh, como una... Eh, digamos sujeta que eh, ha sido vulnerada en sus eh, derechos y, y eso no es tan eh, lejano a la realidad latinoamericana creo que ejemplos de eh, las constituciones como Ecuador y como Bolivia donde hay una alta participación también de comunidades de regambre indígena eh, van construyendo una visión de sociedad donde también se van privilegiando eh, los bienestares eh, asociados a eh, visiones mucho menos antropocéntricas. Y yo soy un convencido de que hoy la gran pandemia, eh, además del coronavirus en este momento, es la pandemia eh, que ejerce el capital sobre los ecosistemas y que termina siendo una crisis climática intencionada, al menos según la evidencia eh, mundial científica eh, en, en un 30%, 25% producto de eh, todos los gases emanados desde la revolución industrial. Entonces si es que justamente hay algo que podamos hacer para frenar este calentamiento global, es fundamental que esté dentro de nuestra constitución, sobre todo cuando somos depositarios del 80% de eh, las fuentes de agua sólida en Sudamérica y considerando también que el gran problema que va a padecer la humanidad va a ser justamente la falta de agua producto del calentamiento global. Por tanto, con mayor razón, en Chile eh, necesitamos defender estos ecosistemas porque de eso también depende el futuro de nuestra existencia.